Ahí, dale, dale, por dale que llegamos no. Pablo peleó una guerra de años. ¿sí? Ya ¿no? Vamos. Ya no. ¿Qué problema ¿Qué problema ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? ¿Qué hay? ¿Qué problema ¿Qué hay? ¿Vamos a ser Yes, right. Okay, okay. okay. okay. okay. okay. okay. Yo soy de la barra de la Olimpia y tengo mucho huevo. Y no, ¿Eh? A mí no me hace correr ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, soy profesor. De... ¿Y ¿Quién lo que, soy, pro ¿Quién lo que soy profesor de plasmada. ¿Eh? Y yo, armo no Pero esto me hace correr. ¿eh? Y ahora no hay nadie para que me vaya corriendo. ¿eh? O vos me vas a correr. Ok, ¿quién no entiendo? ¿Quién lo que está peleando? No importa. Cualquiera. Mira, ahora que yo paso yo, eso yo soy. No me han puñado ia